Hola, hola. Buenas tardes. Vamos a ver si ya estamos conectadas. Buenas tardes. Voy a, a revisar un ratito. Hola, hola. Bienvenidas. Ya estoy. Hola, hola. A ver. ¿Cómo están? Voy a verlas por aquí. Bienvenidas. Ojalá esté por ahí mi Maju. Hola, hola. Voy a compartir un ratito en mi página. Me van a, a disculpar. Voy a compartir. A ver, vamos a compartir. Hola chicas. Un ratito voy a compartir la página ya. Para que las chicas vayan viendo que ya estamos en clase. Voy a compartir en mi página para que las chicas vengan a vernos. A ver. Ya. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Un ratito, ¿ya? Para poder estar juntas en vivo. Ya estamos, chicas, bienvenidas, ajá, veo siete ahí, hola, Génesis, voy a saludar, hola, Génesis, Maribel, buenas tardes, ¿cómo están? Vivian, hola, chicas, bienvenidas, hello, buenas tardes, Miss a gusto de verla, Mariquipe, igualmente, mucho gusto, Ajá, buenas tardes, hola chicas, ya compartí por mi página para que vengan corriendo a, a participar aquí de, de esta tarjetita que voy a hacer con mucho cariño para Moniquita, ella ya me había pedido hace algún, algún tiempo que, eh, que comparta un tutorial con ella, yo feliz de compartir un tutorial aquí en, eh, aquí en su página. Estoy entrando por su página. Hola, buenas tardes. Ahora sí, todas tienen que compartir. Vamos a ayudarla a, a Nimaju, a Moniquita. Yo le digo, le digo porque por, la, por, su, por su página. Pero vamos a, a ayudar a Moniquita a que, a que siga creciendo su emprendimiento. Así que todas a compartir. Ustedes ya saben, nosotros eh, preparamos especialmente para ustedes cositas bonitas. Ahora voy a hacer flores, así que pasen la voz a todas las chicas. Yo no he avisado ni siquiera a mis chicas del Festival de Flores, así que corran, avisen que estoy haciendo flores por aquí. Voy a hacer concetias, les va a gustar, una tarjetita súper bonita. Yo ya la tengo cortadita, troqueladita para ya solamente armar. Lo que demora bastante es la flor, ya lo van a ver, demora bastante, así que por eso yo ya tengo algunas cosas troqueladas. Hola, ahí está Moniquita, hola Moni, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí está, ahí Vivian ya está poniendo a toda a Sheila, Emilia. Eh, yo avisé, yo avisé que hoy día iba a estar por aquí, pero igual pasen la voz, avisen de que vamos a hacer una tarjetita bonita, vamos a echar un poco de glitter, de repente no un poco, sino bastante. Eh, vamos a trabajar con Helfer, la mayoría sabe que a mí... Hago flores de todas, eh, de, de, de muchos troqueles, pero para mí Helfer es mi marca favorita. Entonces, voy a trabajar los troqueles de Helfer. ¿Cómo están? ¿Cómo? ¡Feliz aniversario! Así es, un feliz aniversario para Moniquita. Gracias por haberme, con, eh, eh, por haberme invitado a la página para poder dar un pequeño tutorial especialmente para ustedes. ¡Qué bueno! Pero compartan, chicas, compartan para que seamos más, seamos muchísimas más. Hola, hola, bienvenida. Por favor, eh, Isabelita, a todas las unicornios, pásenles la voz que estoy por aquí. Comienzan a compartir el link para que haya más gente, por supuesto. Hola, Patricia Rafael. Buenas tardes. Bueno, no me voy a demorar mucho porque ustedes saben que esto de hacer flores demora un montón aquí les estoy haciendo una presentación de algunas de las flores que yo voy a trabajar ahora en el festival de flores de navidad así que después de que termine aquí el tutorial ustedes pueden escribirme para eh, pedirme algún informe del festival voy a hacer un festival todo el mes de noviembre son seis clases en total todavía tengo kits ya me escriben, eh, yo soy Miss Cari de mi Academia Craft. Estoy feliz de que ustedes estén por aquí acompañándome. Ya me voy a salir, porque para qué me, me quieren acá, ¿no es cierto? Mejor me salgo, ¿para qué quieren ver a la Miscari? Vamos a sacar a la Miscari por completo. Ahora sí, ya estoy solita por aquí. Ahora sí. A ver, hola, hola, bienvenidas a compartir. Pues chicas, compartan la Página, para que esté contenta, ni más <ríe> Moniquita, felicidades, felicidades por tu aniversario Bueno, nos vamos a lo que tenemos que trabajar Ahí les estoy mostrando mi, mi tijerita doradita que en tanto me encanta Con esta hago de todo Bien, acá les voy a mostrar estas hermosas flores Todas estas están hechas de eh, velum con las que yo voy a trabajar ahora el festival eh, de, de flores de noviembre. Así que ya las voy a invitar terminando el, el proyecto. Las invito a todas. A ver, vamos a ver, ¿estoy derechita? Sí, ¿no? Estoy derechita. Ya. Vamos a hacer, vamos a utilizar también eh, un poco de este glitter, ¿ya? Pueden utilizar este glitter o también pueden utilizar la pasta. Ay, perdón. Un ratito, ¿ya? Lo que pasa... Es que tengo aquí en mi, en mi computadora el WhatsApp. Y si lo tengo, va a sonar. Las conozco a mis intensas. Hola, Jessiquita. Los tiempos que la veo. <ríe> Hola, Jessi. Bien, podemos utilizar cualquiera de los dos. Disculpen que mis manos están rojas, pero he estado pintando. Eh, puede ser el Glitter Snow de la marca Alin puede ser el osito nieve, ya ustedes escogen el, eh, puede ser también, ustedes pueden poner eh, pasta y, y le echan un poquito de glitter y ya hicieron nieve, ¿no? Entonces, eso es eh, lo de menos. Luego voy a utilizar, yo sí, varios glitters, a mí me encanta el glitter, me encanta la diamantina y la escarcha, entonces sí voy a utilizar diferentes eh, tipos de glitter para que ustedes vean la diferencia a la hora de colocar el brillo. ¿Ya? Voy a usar estos dos y además voy a usar uno que se llama Frosty Ya, Estos son unos, eh, unos brillos que traigo yo eh, Bueno, por ahora no tengo porque ya se han acabado todos para el festival Creo que me queda un hito Pero este brillito es también un brillito súper especial, muy bonito Y tiene un acabado como de nieve también, por eso le dicen Frosty ¿Ya? Ustedes tal vez ahí en la cámara no se dan cuenta muy bien de la diferencia, pero de que hay diferencia, hay diferencia. Este pomito sí, generalmente lo tengo más carito por el, el precio del, de la marca y bueno, y estos sí ya no los tengo, ¿no? Y son diferentes, voy, voy a mostrarles la diferencia de todos estos brillos que quedan súper bonitos. Hola chicas, bienvenidas, compartan por favor, compartan, ya, bueno, vamos a hacer eh, una, una poncetia de todas maneras, voy a hacer una tarjetita, yo ya la tengo aquí toda troquelada, yo he utilizado eh, unos troqueles de Helfer, ya, se los voy a mostrar, Esta es, este es el, el troquel que estoy usando, esto sí no tengo la venta, solamente tengo flores, ya, pero les cuento lo que estoy utilizando. Luego también estoy usando, porque después me preguntan, mis, ¿en dónde te compraste? Bueno, estoy usando algunas piecitas de, eh, de este blog tan bonito que también eh, me traje Helfer, que es, es de Navidad. Obviamente ustedes pueden hacer y replicar la tarjeta con los papeles de diseño que tengan, ¿no? pero eh, de Navidad pero para que vean de dónde estoy sacando yo, yo estoy sacando el carrito, que me encanta el carrito, lo estoy sacando de esta página que está acá, por ejemplo, ¿no? Hago el recorte y lo meto. En realidad, de, eh, para la tarjeta que voy a hacer de Navidad, solamente estoy sacando el carrito y un pedacito de cartulina, para que vean que no es mucho, un pedacito de cartulina que viene a ser este aquí, ¿no? Eh, lo que le da bastante eh, detalle es ese troquel que les acabo de enseñar y que le da estos este acabado tan bonito, ¿no? Bueno, aquí en este caso le he hecho un hueco porque le estoy poniendo un acetato acá debajo, ¿ya? Ahí lo ven, ¿sí? Entonces yo ya lo corté, pero necesito ponerle este para que no se me vaya a perder el acetato, ¿ya? Las eh, Seguramente me van a pedir las medidas, en realidad, como les digo, eh, yo necesito para esta tarjeta un cuadradito o un rectángulo de 16 por 14. Y ustedes pueden troquelar aquí adentro otro cuadradito, un, un, un troquel cuadrado, o uno circular o uno ovalado para hacerle la ventanita, ¿no es cierto? Ahora, además, además, estoy, eh, necesito de estas piezas que les acabo de enseñar, eh, que tengo, tres, ya, porque vamos a hacer eh, la tarjeta tipo caballete, ¿ok? Entonces, tres troqueladitas. Ustedes no tienen esto, me van a decir, mis cari, no tengo, ¿ok? Corten cuadrados y pueden ribetearlo con y, y perforarlo con un perforador de bordes o hacerle los detalles eh, con, con blonda, ¿no? ya. Va a depender de su creatividad e imaginación. Pero el fondo de cada cuadrado, de cada rectángulo, debe ser de 14 por 15, ¿ya? Entonces necesitamos tres rectángulos de 14 por 15. Ya le hacen su detallito, le ponen blondita. Otro rectangulito que es el que va a ir aquí. Ustedes le van a hacer una ventanita, ¿ya? Y, y bueno, miren qué bonita esta de aquí. Como les digo, estoy... Eh, Estoy trabajando, estrenando mis troqueles que traje a Estados Unidos porque estos sí no, no los consiguen acá. Estoy estrenándolos, por eso es que voy a trabajar y lo voy a colocar aquí. Voy a hacer un pequeño shaker ahí adentro y eh, lo más importante van a ser las flores. Vamos a, vamos a pintar algunas flores, las vamos a colocar y va a quedar una tarjeta súper bonita. Pero como les digo, si ustedes no tienen el troquel, Pueden trabajar con cuadrados, ¿no? Con rectángulos. Trabajan con rectángulos y listo. Por ahora voy a dejar esto aquí, lo voy a dejar aquí y lo que voy a hacer ahorita es trabajar la flor, que es lo que más demora. ¿Ya? Muy bien, están ahí, van a compartir, tienen que compartir todas, chicas, ¿ah? ¿eh? A compartir, por favor, a compartir. Ya, vamos a dejar entonces, esta es la poncetia con la que voy a trabajar, es la poncetia de Helfer, hay dos tamaños de poncetia, están, eh, está la large, que es la que tengo ahora en venta, tengo un par de small creo, está la large y está la small, que, que en realidad son cuatro tamaños de, de poncetia, ¿no es cierto? Ya, voy a dejar esto por aquí, por favor, a compartir, a compartir, voy a dejar esto por aquí, y me voy a traer aquí, eh, todo lo que vamos a necesitar, ¿ya? Vamos a necesitar los brillitos, como les dije, el frosting. Eh, necesitamos un boleador. Ya ustedes ven, yo tengo este boleador rosadito, que es de Helfer también. Eh, ustedes necesitan un boleador. Y, y también, bueno, su punzón. Yo acá he, salido, he sacado a, a, a relucir mis punzones. Miren eh, qué bonito. Bueno, ahora les voy a enseñar qué, otros, eh, qué otras cositas necesitan. También necesitan, también necesitan un mat, para bolear, vamos a sacar estas flores preciosas, y las vamos a poner por acá, ahí voy a dejar, vamos a sacarlas y un mat, por si acaso este es parte también de las cosas que tengo en venta, este es mi mat, es un mat especial que mandé a hacer yo para mis florecidas intensas, tiene dos, dos, dos formas y por aquí es donde se bolea, ya, van a estar el mat, van a necesitar sus boleadores, van a necesitar su agüita, para echar un poquito de agüita, una goma, hello, hello, hola Ceci, y bueno, y, y, y nada más, y nos ponemos a trabajar aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, también, ya tengo las flores que les acabo de enseñar troqueladas, están totalmente troqueladas, tengo grandes, medianas, tengo las hojas, todas estas las he troquelado, las he sellado con el fur green, con ese de aquí, con este lo he sellado y lo voy a pintar con el vivid chart y el Leaf green. Voy a mezclar estos dos, ¿ya? A ver, con estos dos voy a mezclar para pintar, ¿ya? Además, voy a trabajar con eh, el Sunflower, ahí está. Y de los rojos voy a utilizar el Carnation Red, ahí está. Ahí está. Carnation Red. ¿Ya? Y como tengo un poquito de azul ahí en la tarjeta, voy a pintar, voy a hacer el borde con la Sky Blue. ¿Sí lo ven, no? Ahí lo ven. ¿Ya? Necesitamos dedito, un dedito para cada color. Los pistilitos. Decidí utilizar estos pistilos porque voy a usar este verde, ¿ven? Entonces quería que, con, que combine bien. Y, y bueno, y nada más, algunos troquelitos de... De la marca también que tengo acá para hacer algunos detalles, ¿ya? Pero es, es todo, no hay más, no hay más. Hello, bienvenidas, hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Este mate buenazo, por supuesto que sí, es buenazo. <risa> ya, vamos a pintar, lo primero que vamos a hacer es pintar, ¿ya? Necesitamos una hojita blanca para no manchar su, su lugar de trabajo. Y vamos a trabajar con estas florcitas, vamos a trabajar, como la tarjeta no es muy grande tampoco, no voy a utilizar las flores grandes, voy a utilizar las chiquitas, ¿ya? Voy a utilizar dos, así, y de las medianitas, acá, de las medianitas, así, una, dos. Y tres, así creo que voy a usar ahí ya así con esto. Va a ser suficiente, y de las verdes vamos a pintar dos. Vamos a pintar tres. Se ve muy mientras más hojitas tengan, es mejor. Parece que estuviera jugando las cartas. No ya y cuatro está bien, o cinco por si acaso, las hojas siempre se ven muy bonitas. Vamos a pintarlas todas ya. Muy bien, ahora sí, hello, hello, hola chicas, bienvenidas a compartir, a compartir para que hayan más chicas, ¿ya? ¿Con qué color sellé? También con Carnation Red, Pati. Sí, también sellé con Carnation Red, ¿ya? Muy bien, ahora sí, vamos a comenzar. Voy a comenzar a pintar, ya bajé la cámara para que vean con qué voy a pintar, voy a trabajar con la Carnation Red igual, Voy a pintar con el vivid eh, chart A ver, a ver. Ahí. Ya. Y voy a trabajar, gracias por los corazoncitos. Mmm, y voy a trabajar con esta de acá. Ya. Este es el Leaf Green. Ya. Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a agarrar el primer, eh, el primer dedito. Vamos a utilizar el carnage. ¿Ya? Vamos a dejar las verdes por aquí, a un costadito, y vamos a pintar. Miren, ¿ah? En realidad, yo voy a cargar, pero luego voy a descargar aquí, porque yo lo que quiero es que quede bien suavecito el color en un principio, ¿ya? Ustedes, yo ya les he enseñado varias veces esto. Miren, este, qué fácil y qué rápido podemos pintar, ¿ven? Rapidito. Ya, vamos a hacerlas todas suavecito nomás porque queremos que quede bien clarito el color. Ya, miren, súper que es muy suavecito, no, no es suavecito, está bien, porque después, bueno, si ustedes quieren un poquito más fuerte el color, pues agarran y, y pintan un poquito más fuerte, pero lo principal es que primero pinten bien suavecito para que el color eh, de base quede así suave luego ya le comienzan a dar los otros colores ¿no? si sí, he, he sellado con el Carnation ¿ya? y para que vean que aunque selle con el Carnation y pinte con el mismo mismo Carnation Carnation Red eh, no pasa nada se ve igual de lindo ¿ya? como ven es súper suavecito el color que estoy utilizando Descargamos y pintamos. Hola, chicas. Tengo que estar eh, actualizando. Hola, Isabelita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Isabelita? Ahí está. Vamos pintando. Ajá. ¿Ya? Y el último que vine a ser este. Recuerden descargar. Y pintar. primero un color bien suavecito, ya está, una vez que ya terminaron los colores bien, bien suavecitos, vamos a agarrar y vamos a pintar, vamos a dejarlo por acá un ratito, no vamos a hacer más, vamos a agarrar este de aquí, el vivir chart, otro dedito necesitamos, cargamos la, la, el dedito y pintamos aquí, miren, en el medio y sacamos así, ¿Ya? Ahí. Aquí. Y ahí. ¿Lo vieron? Así. ¿Ya? Aquí sí no estoy descargando porque quiero que se vea un poco el verde. Y para que se vea un poco el verde... ¿Ya? Es un poquito nomás. Igual aquí, acuérdense que la, el, es más chiquito este, entonces ahí nomás. Ahí. ¿Ya? Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Ajá. Ahí. Pintando estos otros dos. Gracias por los corazoncitos. Compartan para que la amiga Moniquita celebre bien su aniversario. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Estamos pintando flores. Claro que sí, florcitas. Ya está. A ver, voy a subir un poquito la cámara. Ahí están, ¿ya? Están con verde ahí en el medio, ¿ok? Vamos a cerrar este de aquí. Y ahora, ahora sí, con el mismo rojo que estamos trabajando, vamos a cargar. Y vamos a pintar así. Los bordes. Ya no estoy descargando. Estoy pintando de frente, solo los bordecitos. A ver, bajamos un poquito. Ahí. Ahí está. Miren qué bonito queda. ¿Mm? Todos así. A este sí, al grande sí lo voy a levantar un poquito. Ya el, el grande, el, el chiquito. Al grande también lo podemos levantar para que le hagan estos bordecitos. Ahí está. Ya. Está súper fácil la tarjetita, les va, les va a encantar. Solamente que si nos demoramos un poquito, pero vale la pena. ¿Quiénes ya tienen sus troqueles de gel A ver, cuéntenme. Ahí hay un montón de mis, uh, mis florecillas intensas. Ahí está. Vamos pintando, dándole todo el bordecito. Ahí no descargo, ¿lo ven? Pinto de frente. así ha salido solcito, ¿no? Hace un buen calorcito, ya parece que ya vamos a estar, ya estamos entrando en nuestro verano. Ahí están, miren qué bonitas quedan. Por eso les digo que en un principio no pinten fuerte, pinten suavecito para poder darle la la, la luz, la sombra. Llegaron las tremendas, ahí está la cari tremenda, la más tremenda de todas es la cari. Llegaron las tremendas. Miren cómo va quedando el bordecito. Ahí. Ahí está. Y la última. Vamos a pintar bien acá. Ahí. Se ve muy bonito el carnation. En el festival voy a enseñar a pintar también estas flores de otras formas, de otras, otros modelos. Van a ver que va a quedar súper bonita. Miren, aquí voy a hacerle un detalle. Voy a doblarla. Voy a doblar cada uno de los pétalos. Ojo que esto lo pueden hacer con sus propias este, ¿ah? ¿eh? No necesariamente tienen que tener gel. Y le voy a hacer esto. ¿Lo ven? lo doblo por el medio y voy a pintar aquí ¿lo ven? ahí le da otro detallito más ¿cierto? ahí en el medio si ¿Sí están viendo ¿no? ahí está doblando por la mitad Siempre hay que ver nuevos modelos, ¿no? Ahí está. La mitad. Y ahí está. ¿Ya? Miren lo de, el detalle cuando pintamos los bordecitos. Y así vamos a hacerlo todos. Hello, hello chicas, ¿cómo están? ¿Qué se cuentan? conversenme porque de ahí ya todas las flores son iguales. Ya después las armamos. Y armamos la tarjeta. Pero todas las flores son iguales. Así que acompáñenme, cuéntenme cómo están, qué les parece el aniversario, quiénes han estado en las páginas, cuéntenme. No he tenido mucho tiempo para poder ver, pero quiénes han estado. A ver si han estado atentas al tutorial, a los tutoriales. Hay ven la diferencia, ahí está, hello, sí pues, conversame, Cari, porque todas están muditas, <risa> yo dije, me van a preguntar, Miss Cari, ¿en dónde se compra?, ¿en dónde?, es... no, nada, están muditas todas, ya, a las chiquitas también les estoy haciendo ese detallito, si sí, yo las tengo, las puedo leer, pero tengo que estar actualizando acá mi, mi celular, si no, no las leo. Aquí parece una estrellita, ¿no? Una estrellita. Así todas. Vamos a ir doblando las primero. Así, vamos a doblarlas. ya dobladitas y ahora comenzamos a pintar un poquito nomás esto de hacer flores es lindo pero si sí es bastante trabajo así que tienen que darse su tiempo, la verdad es que hay que darse su tiempo para todas para ellas para las cositas ¿Están esperando Halloween? Sí, yo sé que están esperando Halloween. <risa> están esperando Halloween con mucha emoción. Ya las vi, ya. Sí, estamos en pleno evento con la Cariwi de Halloween. Ya no sé ni qué evento nos toca porque viene eso, después viene Sisi, después viene el festival, después viene eh, la Navidad. O sea, este último mes, estos últimos meses van a ser de locura. Yo también tanto festival, ya, ya estoy cansada. <risa> y ni siquiera hemos empezado. Ya está. Les estoy dando ese detallito que queda tan bonito, miren. Ahí a la flor. ¿Ya? Hola Maritza Guardia, ¿cómo estás? Desde los Estados Unidos, Maritza, te extrañamos. ¿Cuándo vuelves? Está con sus hijas, la Mari. Ya está. Y un hito más. Gracias por los corazoncitos. Se agradece, chicas. Gracias por los corazones. Ya, muy bien. Así que vamos a pintar aquí. Otro poquito aquí. Acá. Aquí. Ahí está, ya están todas. Muy bien, voy a subir un poquito, ahí, ya, ya están todas, ahora sí vamos a bolear, ¿ya? Ahora sí vamos al boleo. Ah, no, vamos a pintar las verdes de una vez. De una vez vamos a pintar las verdes para bolear al final, ¿ya? Salieron volando. Vamos a pintar estas verdecitas y después goleamos todo. Empezamos con este. No habíamos pintado con esto sí, ¿no? Uh -huh. El color que le voy a poner es este, este verde bien clarito. Se ve bonito, así que este es el que le vamos a poner. este uh -huh. Dígame si no son bonitos los troqueles y los sellos son caros, no vamos a decir que no, pero son súper bonitos hola Alicia, buenas tardes ¡Hola, Vilmita! Maritza Guardia del Perú y el Mundo. Así es, Maritza Guardia del Perú y el Mundo. Dejando todo listo para poder estar libre. ¡Ay, Dios mío! Yo no he hecho ni la maleta. Con eso les digo todo. Mm, se van a cantar libres. ¡Soy, libre soy! <ríe> yo hoy día debo tener unos... 40 WhatsApp por lo menos, porque yo cuando, cuando voy a hacer clase me dedico a ver lo que voy a hacer en la clase, obviamente, ¿no? Entonces, he estado viendo que me sonaba el WhatsApp. He dicho, "Termino la clase y leo los WhatsApps." Ya está. Ahí están las hojitas. Ahí están las hojitas. Ahí están bien pintaditas, ¿ya? Y de bordecito le vamos a pintar con el lip green. Felicidades, Moni, dice este Vilmita. Felicidades. Aquí a la hoja le hacemos lo mismo. Ya siempre me han visto hacer esto. Pero con la diferencia que vamos a hacer lo mismo aquí en la hoja, vamos a doblarla así y vamos a pintar acá. Ahí. ¿Ya? Así va a quedar nuestra hoja. Poquito, poquito aquí. Sí, muchas felicidades para Moniquita. Que cumpla muchos años más. Que vengan muchos más aniversarios. Doblamos aquí y pintamos acá. Ahí. ya ese es el detalle que le vamos a dar ahora ajá damos aquí ahí está doblamos aquí ahí. ya Yo avanzo rapidito, siempre lo digo porque tengo un poquito más de experiencia, pero ustedes cuando pinten sus flores, háganlo tranquilas, relajadas, no como la y que para siempre alocada. Ahí, un hito más de estos. La idea es hacerle el oscurito y el oscurito. Aquí le pueden poner amarillo, anaranjado. Ustedes ya han visto cómo mezclo en el festival. También voy a mezclar otros colores. Aquí la voy a hacer mucho más simple. Ya. Lo que queremos es darle los bordecitos. Y a la hora del doblez, darle un poquito de oscuridad aquí. Esta cartulina es 180, la que siempre utilizo. Ahí está, ¿ya? Si quieren, como a veces quedan un poquito, un poquito blanquitos, le damos un poquito más, ahí. Yo tengo que estar actualizando para poder leerlos. Deben ser más de 40, creo. ¿De 40 qué? ¿Qué ha pasado? Es es la poncetia, este, Ali. Es la poncetia de Helfer. Esa es la que estamos pintando hoy día. Como dándoles un adelanto del festival. Ya, como dándoles un adelanto con esta Setia vamos a trabajar el festival. Pero obviamente vamos a hacer diferentes técnicas, ¿no? Ahí está. Ahí quedó. Y el ultimito, vamos a ver el ultimito. Vamos pintando. Es un placer. Gracias. Igualmente, Vani. Igualmente, chicas lindas. Para mí también es un gusto tenerlas y verlas por todas las páginas. Ajá. Moniquita me escribió hace un tiempo para apoyarla y yo feliz. Mónica ha sido también parte de la academia alguna vez. Así que me encanta que tengan emprendimientos y que, hayan, eh, mm, y que estén saliendo adelante. Me parece maravilloso. Muchas felicidades para ustedes. Ya está. Listo. Pintaditas todas las hojitas y las flores. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Vamos a bolear con el mat de mis Cari. Este mat es lo, lo máximo. No me van a decir que no es lo máximo. Vamos a bolear, ¿ya? A estas les vamos a echar un poquitito, pero poquitito de agua. Es más, voy a traer nuevamente por aquí. ¡Ay! Les cuento que se cayó la tarjetita. Ya. Voy a ponerlas por aquí. Les voy a dar la vueltita que es como si las estuvieran cocinando, ¿no? Y le vamos a echar un poquito de agua, ¿ya? Lejos nomás, porque no queremos que se moje mucho, solamente que le dé un rocío, ¿ya? Ahí ya están suficientemente mojadas para lo que lo necesito. Ahora sí, vamos aquí, donde está el boleador, acá lo tengo. Vamos a bolear despacito, suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, suavecito, así. Suavecito. Ah, voy a darle la vuelta por acá, por acá. Así, eso es. Así. Ah, este mm -hmm. mat es especial para, estas, para estos menesteres. Ahí voy a bajar acá. La que no tiene su mat no es una florecida intensa de la Miscari. Ahí está. Está a 35 soles, así que pueden escribirme la que todavía no tiene mat, ¿ya? Aquí le vamos a empujar un poquito aquí, miren, ahí, ¿ya? A ver, lo voy a bajar un poquito para que vean. Ahí, hasta acá, y vamos a dejar esto que se quede así. Jalamos un poquito con cuidado porque se puede este, romper, ¿ya? Luego igual, un poquito aquí y aquí ahí, una rayita ¿lo ven? esto es lo que hace el mat los, los puntitos que tiene aquí, le ayudan a les ayuda a bolear sin ningún problema, ahí miren, y ya no necesitamos el texturador, porque este también Helfer tiene texturador y no es por nada, pero sí, pues todo es carito ¿no? entonces hay que tratar de, de economizar y esta es la única forma que tenemos de economizar, ¿sí o no? ¿Ya? Eh, hola, buenas tardes. Hola, Garrido Angeli. Angeli. Angeli Angel, Angel, Angel debe ser, ¿no? Muy bien. Ajá. Solo con el más de la miscar y ustedes pueden lograr este, este, estos, estos detalles. ¿Qué dice este Zavala? Ayer vi en la noche la repetición de tu en vivo que le hiciste por tu página. Tienes el troquel de poncetia de sisis. Ya se me acabó este, la, el gordito ya se me acabó. El sí ya se me acabó. Tengo el otro. Ya, miren, seguimos. Y ya saben, hacemos un, una rayita acá y apretamos antes de llegar a la puntita. Ya. Así. Y antes de llegar a la puntita, esto va a quedar así. ¿Lo ven? Ahí, ahí. De repente bajo un poquito más para que lo vean. Así jalamos y aquí apretamos. Y queda ahí. ¿Lo ven? Ajá. Este es el arte de hacer las flores. ¡Ay! me fui por otro lado. Ya, ahí. Ya no tengo vane. Tengo tintas, tengo flores. Tengo otro troquel de, de Sisi, pero no tengo el grosito, el gordito. Ahí está, ¿ya? ya y aquí solamente le hacemos esto. Ok, si ustedes quieren pintar por atrás, también lo pueden pintar yo, no lo he pintado por atrás, pero si ustedes quieren pueden pintar por atrás, ¿ya? Uh -huh. Ya, seguimos, seguimos. Ahora las chiquitas. La cartulina, el gramaje, chicas, es 180. 180 es el gramaje de la cartulina y trabaja muy bien. Ya, esta es la chiquita. Ahí. Tengo varias formas de bolear las concetlas. Esta es una de ellas. ¿Ya? Ahí. Es poquita agua, no es mucha agua, ¿ya? Ahí me están escribiendo para ingresar. Cada vez que salgo, cada vez que salgo a, a trabajar, a hacer mis flores, ahí corren por la, por el festival, por, la, por el kit, por todo. Voy a comenzar a salir más seguido. Ya, y aquí hacemos esto. Sí, ya. Voy a subir ahora sí porque ya lo vieron más o menos bien. Y seguimos trabajando. Es como, como acariciarlas, como yo digo, ¿no? A la hora del goleo. Es como acariciarlas. Hola, hola, bienvenidas. Bienvenidas, chicas. Qué bueno que estén por aquí. Ya está. Le damos la vuelta y ya saben. Un puntito ahí. Aquí, la rayita. Ahí. Uh -huh. Y ahí. Miren, díganme si no quedan lindas sin el, eh, sin el texturador. Claro, con el texturador ya es menos tiempo, ¿no? Definitivamente. Ya, nos faltan dos, rapidito. Rapidito, felizmente que Mónica no me ha dicho que tengo tiempo, o sea, no tengo tiempo de término, pero de todas maneras, no vamos a abusar de su confianza. Ahí. Así que no me voy a demorar mucho, además son poquitas flores que estoy haciendo. Ahí está, miren qué bonita. Y vamos por esta. Hola Maribel, ¿cómo estás? Ya está. Vamos a darle la vuelta. Ahí, gracias por los corazoncitos, gracias por compartir. Y... Y ya está, ya, ahí están las tres florcitas que yo quiero hacer, ahora vamos por las hojas, las hojas son mucho más fáciles todavía, con el más delgadito doblamos, vamos pasando por todo el por todo el ya, lo ven ahí, y con uno delgadito, con el de 2 milímetros, vamos a hacer las rayitas. ya para que se vean ahí un poquito este este este, este de aquí por todo el rodeador ya lo hemos doblado por la mitad vamos a hacerlas todas para después hacerle las rayitas ya están mojaditas todavía este es el arte de hacer las flores en 3d porque también las podemos hacer las flores chatitas. Quedan bonitas. Pero yo soy apasionada por las flores en 3D. Que sobresalgan del trabajo. Ya está, ya está. Uh -huh. Ya. Y aquí solamente le hacemos las rayitas. Ahí está. Así. Ahí se nota, ¿ven? Se notan las rayitas. Si ustedes quieren, pueden hacer un poquito más, eh, más pronunciadas y se van a notar más, pero la verdad es que estas se esconden casi, entonces no vale la pena. Vamos a hacerlas estas así, miren, ¿ah? ¿eh? Un poquito más pronunciadas. Ahí las ven, ¿ven? Hay que tenerlo más cuidado porque si se rompe, bueno, la vuelven a pegar, ¿no? Pero ahí es donde se asustan las chicas. Entonces tengan cuidado del agua, que no, no les echen mucha agua. Muy bien, ya está. Gracias, amiga Vivian Ferela, por avisarme. <risa> Hola, Freire. Ya decía yo, esas manos, esa voz, la conozco. Todo lo que me pierdo por desconectarme. <risa> no me digas eso, esa mano, esa voz. Mi esposo me fastidia por la voz. <risa> Pero espero que me, que, que me reconozcan y que no sea para ustedes desagradable mi voz. <risa> Bien, vamos a trabajar con estos pistilitos, ya. Estos también... Son de Helfer, ustedes saben, no, me encanta la marca, entonces yo trato de traerme sus pistilos. Tengo también los pistilos de, eh, de los otros, pero estos me encantan. Tienen un brillo especial, particular, ahí lo ven, y entonces me gusta mucho. Eh, vamos a ver, vamos a ver, ya, vamos a colocarle estos para que queden así bien... Eh, bien fuerte el color Me gusta, sí Ya Vamos a usar una esponjita Miren esta esponjita rosadita que me he conseguido ¿Saben ya para qué es la esponja, no? ¿Saben esta esponja para qué es? <ríe> ah, ¿Dónde está mi belleza? Acá está Voy a subir Ya Vamos a hacerle un huequito Un huequito Aquí ahí y ahí ya un huequito que es lo que quiero que este entre las florcitas no este realmente va a ser muy muy chiquito entonces necesito para hacer un huequito más grandecito ya espérense, yo tenía, yo tenía este de aquí, vamos a hacerlo más grande, necesitamos que sea más grande, ahí, ¿ven? bien grande, no podía ser chiquitito, tenía que ser grande, ajá, y este de aquí, ahí, ya está, entonces vamos a coger, vamos a ver cuántas vamos a coger, bien bonitas bien bien bien bonitas 2 4 2 4 6 sabían que también hay eh, eh, las flores cuando les ponen diferente pistilo también se ven hermosas ya 2 4 6 8 10 la más grande la quiero con bastante para que se vea así 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ahí está. ¿ve? Y voy a ver si le pongo masa. Pero como tiene tan largo el palito, vamos a cortar ya. No necesito que sea tan grande. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Adelante, pasen, siéntense. No, a mí me encanta. Ay, tan lindo. ¿Qué fashion el punzón? Sí, sí mi, mi punzón fashion que me lo regaló mi amiga. Eh, mi amiga Ceci. Ceci G Studio. Ahí está. Ya está haciendo los de Navidad. Ha hecho de Halloween. De todo ha hecho. Ahí está. Miren qué bonitos Son hermosos. Ahí. Voy a aprender, a ir prendiendo la pistola, ¿ya? Voy a ir prendiendo la pistola. Disculpen que estoy metiendo la mano, estoy metiendo la cabeza, todo. Les cuento que como está tan gordito, y lo quiero bien, se ha roto acá un pedacito, pero no importa porque con la pistola atrás, lo pegamos. ¿Ya? normalmente los, los pistilos que uso son más delgados este pero me gustan estos y los palitos sí son grandecitos a ver vamos a dejar este acá ahí está uh -huh. después voy a poner este chiquito ya Acuérdense que hay que ponerlo intercalado. ¡Ay, qué bonita queda! Miren, por favor. ¡Qué bonita queda! Vamos a levantarlo un poquito porque tenemos que ponerle la del medio. Miren, se rompió. No pasa nada. La metemos acá y con la silicona la pegamos. Ya no pasa nada. Ahí está. A ver, señora silicona, por favor, venga para acá. Les cuento que el otro día se me quedó prendida la silicona. Toda la noche. ¿Les ha pasado eso? Toda la noche se me quedó prendida. Bueno, voy a ponerle unos puntitos de gomita. Y de ahí ya lo... Porque para mí la silicona es lo máximo. Voy a ponerle unos puntitos de gomita. A mí siempre en vivo me pasa lo mismo. No me sale la goma. Entonces, por si acaso, siempre tengo otra goma y, otro, y otra goma. Siempre por si acaso. A ver, acuérdense que tiene que estar... Ajá, ahí. Y ahí. Ya está. Y luego acá. Pero estoy esperando que, que caliente bien la silicona para eh, colocarlo bien, ¿ya? A ver, señorita, ¿ya estás? Ya está. Muy bien. Para mí la silicona es el mejor invento que, que puede haber. Y hay muchas que no les gusta. La cari, por ejemplo, la cari, Wii no le gusta a mi carnal. Odia la silicona. En cambio, a mí me encanta. Ahí está. Miren qué bonita. Por favor. ¿Qué creen que le falta? ¿Qué creen que le falta? Claro, es verdad, la silicona bota estas cositas, estos pelitos. Pero después, a la hora de la hora, este, ya lo voy a cortar como, como se dice, este, aquí, aquí voy a ahí, ya, listo, uy, uy, uy, uy, vamos a dejarla acá, vamos a pegar acá de una vez, ya le vamos a pegar, y ya después hacemos el huequito, ya, Hello, hello, ¿cómo están chicas? Ahí. Normalmente con este punzón sería suficiente, pero como les digo, como eh, el, el pistilo es gordito, entonces utilizo el otro para hacerle el huequito más grande. ¿Ya? Ahí, ven, el huequito, el huecazo. El hueca. ¿Sí? ya está, y a estos les vamos a poner obviamente menos, menos, menos, menos, vamos a ponerle unos 4, o 5, o 6, no sé, a ver, tampoco tan, tan menos, 2, 4, 6, 8. 8 le vamos a poner, voy a darle la vueltita ahí para que no demore a la hora de entrar vamos a cortarlo acá con este hueco suficiente, ya ven ajá, ahí ahí está ya muy bien 2, 4, 6. Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidas. Bienvenidas, vamos a hacer flores, poncetias. Este mes viene el festival, este mes de noviembre viene el festival de las poncetias. 2, 4, 6, 8 días. Así que, terminando de aquí, me pueden escribir al 9975-39055. Y eh, estoy, estamos ahí, ya a punto de empezar el festival, el festival de flores. Ya está, vamos a darle la vuelta. Ahí, vamos a cortar acá. Ya, con este es suficiente. Perfecto. Ya está. ¿Mm? Miren qué bonitas están. Bien rojitas, bien rojitas. Ya. Ahora les vamos a echar. ¿Qué les vamos a echar? ¿Qué creen que les vamos a echar? ¿Qué creen? ¿Qué creen que les vamos a echar? Vamos a echar la escarcha, por supuesto que sí. Hello, hello, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas. Vamos a cortar más acá. Vamos a dejarle acá un puntito de silicona para que se pegue bien, para que no se salga. Vamos a dejarle acá. Acá también. Ahí. Ya, yo creo que vamos a cortarle un poquito más. ¿Para qué creen que es esto que estoy... Aquí le puse... Lo voy a poner acá. No necesito, pero le voy a poner. Ahí está. Vamos a echar el, el escarchita, por supuesto. Y aquí abajo va a caer toda la escarcha. Y ya, no voy a tener problemas después. Ahí están las hojas. Es como si lo metiéramos al, al horno, ¿no? Al horno. Ay, miren... No se me vaya a pegar. Porque, como recién le puse la silicona. Ahí. Ya, cree que voy a decorar. <risa> cree que lo voy a decorar. No te voy a decorar. Solamente es para que te quedes ahí un ratito. Ya. Ahí, ahí. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a echarle un poquito eh, de un algodón, en un algodón una, de una esponja. Vamos a echarle un poquito de goma transparente. Ustedes ya saben que yo uso esa goma transparente eh, que pueden conseguir en cualquier lugar de, en Tailo y en cualquier librería. Goma transparente, con la, la normal. Y vamos a echarle nuestro brillo. así como la vamos abriendo ya va a depender de cómo les gusta a ustedes abiertita o más cerradita yo aquí la voy a abrir un poquito también le pueden echar un poquito al pistilito Aquí le voy a echar a los bordes. A los Ustedes ya me reconocen por la voz nomás, ¿no? Ya no me reconocen por. Ah, por las manos también, dijo mi amiga, por las manos. Por las manos y por la voz, me ¿no? <ríe> dijo. brilli. brilli! Brilli, brilli, brilli, brilli, brilli, brilli. Qué linda la rejita, ¿no? Sí. Cuando la vi dije, ah, no, esta rejita tiene que ser para echar el brillo. Y lo bueno es que tiene una bandejita abajo que cae el brillo y lo recojo. Bueno, el brilli, brilli no se puede desperdiciar. Por supuesto que no. Ya está. Ahora sí. Ahora sí, vamos a echarle el que les digo, este, este, este, el frosty. ¿No? El frosty. Vamos a echarle ya. Este es el que quiero que vean qué bonito. Qué bonito trabajo. Miren, ¿ah? Ahí. Uh -huh. Primero voy a agarrar las esquinitas, y luego voy a echar en el medio, ya. Ahí. A, ver, a ver, espérense, voy a bajar un poquito. Ahí está. Este es un brillo especial, ¿ah? ¿eh? Es un frosting, ahí está. ¿Ven? Miren qué preciosidad. Ahí está. Voy a echarla acá en el medio. Aquí. Como son chiquitas, pero por ejemplo a las grandes no puedo hacerle eso, entonces la pongo ahí y la y con una cucharita la echo, ¿no? Ahí está. Miren qué bonita. ¿Les gusta? Ay, pero qué lindo todo lo que hace y todo lo que lo que quiere ese mesita. <risa> La mar. Mis cari, ¿dónde consiguió esa rejilla donde ha puesto las flores? Esta también me la traje igual, me la traje de ya de Estados Unidos pero es Recollection, ¿ah? ¿eh? Porque eh, acá está la marca, Recollection ¿ya? Acuérdense que yo me fui de viaje y me traje todo para mi festival, así que aquí les estoy dando algunas algunos avances a mis florecillas intensas de lo que voy a usar que yo digo que si ustedes miran yo hacía eso cuando no podía comprar o, o no, no podía viajar. Decía, ok, ¿qué tiene? Ah, ya, eso se parece a tal cosa, ¿no? Y tranquilamente lo buscamos, ¿no? Yo diría que sí pueden encontrar en estos sitios de repostería. De hecho. De, en estos sitios de repostería donde ponen las galletas, ¿no? Como les digo, este es de Recollection, pero a mí me parece que tranquilamente lo pueden conseguir en algún lugar de, eh, de repostería. Ahí está, miren qué bonita queda. Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Ahí ha estado cayendo a la hora que yo echaba. Así que, y otra forma también que tengo para poder hacer esto es poniendo, echándole con una cucharita, ¿no? la cucharita y y les echo ahí, ¿no? Como salsita, como salsita. Va a caer en la rejita y ya después saco la rejita y acá tiene como unos piquitos, aquí, y con eso saco ya mi brillito, ¿no? Como si estuviéramos cocinando, chicas, como si estuviéramos cocinando. Hola, buenas tardes, milagritos, ¿Cómo estás? Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Hermosas flores, gracias. Y se comen las flores, sí, se las comen. <ríe> Miren qué bonitas quedaron, ahí están las bellecitas. Vamos a hacer un espacio para poder ya trabajar la tarjeta. Ya estamos ya, ¿ven? Aquí con este pincelito ya las saco, las limpio. Ay, perdón. Las limpio y ya las dejo ahí bonito, ¿no? A ver, vamos a sacar todo esto, ya ¿no? Muy bien, vamos a poner aquí y nos vamos a la tarjeta. Vámonos a la tarjeta. Ahí, voy a prender la luz ya. Porque siento que ya no veo. Así soy media. media ciega ya está la Media tía. Media tía. Ya, vamos a trabajar la tarjetita, ¿ya? Ya tenemos una hora, ¿no? Ya, por ejemplo, ya les he enseñado de dónde he sacado esto. Voy a ponerlo por acá. Ya, estas de aquí que son las piezas que yo he recortado, voy a darle un poquito de color con... Voy a levantarle un poquito, como se dice, el color con el mismo Vibran, vibran este, el... Oh, el carnation red y voy a darle un poquito de color al, al carrito ahí ya, en realidad este no se va a ver el que se va a ver es este que lo voy a poner encima ya, así, así, así por acá también lo que le doy es aquí, miren ahí, ahí le doy ven, le da como ya otro vamos a bajarle acá. ahí, ven como las sombritas, ¿no? Ahí. Ahí. Y con el verde, con este de aquí, voy en el arbolito. Y miren cómo va cambiando, ¿eh? Igual aquí, un poquito, que no me vaya a pasar. Ahí. Ahí está. Le di un poquito más de color, ¿no? Ya está. Ahora sí. Vamos por la tarjetita, ¿ya? Bien. La tarjetita, como les dije, son tres piezas. A ver, voy a subir. Ahí. Son tres piecitas, aquí. Una, dos y tres, ¿ya? De las tres piecitas, una es que van a doblar. ¿A dónde van a doblar? A, ahorita les marco, ahorita les digo a dónde, a dos centímetros, ahí, a dos centímetros y a seis, por la mitad, porque este tenía 12, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a doblar por la mitad y luego a dos centímetros, aquí, ¿ya? Porque aquí la idea es colocar, eso quiere decir que esta es esta, ¿ya? Así que esta la vamos a sacar, es colocar las piezas, como es eh, estilo caballete, la tarjeta. Entonces, este ladito de aquí es el que lo vamos a poner acá, exactamente acá. Y tenemos que hacer que coincida, que coincida a la hora de pegar, ¿ya? A ver, este de acá es el que está funcionando. Vamos a agarrarle aquí las esquinitas. y vamos a hacer que coincida este con este así. a ver dónde estará mi rodillito lo tengo ¿Ya? Miren cómo hice coincidir. Aquí ya está el caballete que necesito. ¿Ya? Y ahora este de aquí es el que va a ir acá encima para que se haga este caballete. ¿Lo ven? Entonces la tarjeta va a estar así. Pero cuando la quieran abrir, la abren y la levantan así y va a haber una, una palabrita acá. ¿Ya? Este va a venir acá. Ahí. Pero ¿dónde vamos a pegar? Solamente vamos a pegar en este lado de aquí, en todo este lado de aquí. Ahí lo ven, en este. Así que vamos a pegar. Vamos a echarle pegamento donde nos conviene. Voy a levantarle un poquito para ponerle por acá por los costaditos. En realidad, si no se si llega a pegar en las esquinas, porque estas de aquí tienen bastante detallito. No importa, porque se ve inclusive hasta bonito cuando sobresale un poco. Ahí. Y esta la vamos a pegar acá. Ya saben, si ustedes no tienen este tipo de troquel, ah, lo hacen con rectángulos, ¿no? Rectángulo, rectángulo, rectángulo. Uh -huh. Y todo. Inclusive lo pueden hacer hasta de otro color para que se vea diferente, ¿no? Ya está. Esto va a quedar así, ¿ya? Como es blanco. Ya. Ahí. ¿Ya, chicas? Así, así. Así como lo ven. Hello, ¿cómo están? Es de Helfer este, Mari. Es de Helfer también. Ya, ahora sí, aquí vamos a hacer todo el trabajito del, de la tarjetita. Yo tengo acá un acetato. Vamos a colocarlo debajo de esta ventanita que he troquelado y la vamos a colocar aquí. Ya, vamos a dejar por un costadito este y vamos a pegar el acetato. ¿Con qué pegamos el acetato? Con cinta eh, doble faz. Ya, vamos a poner acá... Es lindo este troquel, el de Helfer, el de los bordes, precioso es. Y este acá. Ya está. Ahora lo vamos a sacar para pegar el acetato. ahora el acetato, ya ven, que si no le pongo este no le pongo algo que me diga que ahí está ahí está ya, ahora le voy a poner estas tiritas eh, con 3D para levantarlo un poquito ya, esta está muy gruesa vamos a ponerle esta a levantarla un poquito. No, a ver, ¿están ahí? No las leo, ¿ah? Quiero escucharlas. No, no puedo escucharlas, pero leerlas. Sí. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Este vamos a ponerlo aquí. Este vamos a ponerlo aquí. Ay, ay, sorry, sorry, sorry. Esta tira está muy larga, una más delgadita. Esta. Uh -huh. Esta vamos a poner por acá. Vamos a tomar medida. Ahí. Y la otra tiene que ser del mismo tamaño. Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidas. Okay. Listo, y como este tiene doble contacto, vamos a pegarlo de frente. Y es un buen doble contacto, o sea que no se va a salir. vamos a cortar un poquito y es bien gruesito por eso me gusta Ay. buenas tardes ¿cómo están? Aquí. Y el otro va a entrar ahí. perfecto. Ahí hizo su cuadradito. Ahí cuál me falta pegar este. Están muy atentas, sí las veo, muy atentas. Hola, María Alejandra. <risa> Gracias María Alejandra, ya está, miren, he hecho una ventanita, vamos a colocarlo en la tarjetita, antes de la tarjetita voy a ponerlo, oh, miren qué bonito, este por ejemplo, si lo ven, lo he troquelado en, eh, en cartulina plateada pero la arenosa y además en blanco, entonces a la hora que lo he pegado, ahí está, queda un, un detallito, lo ven, que se ve súper lindo. Este va a ir aquí. ¿Ya? Ahora sí. Este sí vamos a pegarlo bonito, todo, todo. Qué bien. Todos los detallitos. Como es súper delgadito. Este sí a propósito. Le he puesto doble cartulina para que se vea la diferencia. Son tarjetas tan bonitas que ustedes pueden hacer para Navidad y pueden regalar a alguien especial. Ahí está. A ver, voy a bajar un poquito. Ay, ah, yo dije que se manchó. No se manchó nada. Este vamos a poner acá. Miren qué lindo queda, díganme si no. El troquel es una belleza, una belleza. Ahí está. Ya está la ventanita. Esta es la tarjeta, acuérdense que es una tarjeta tipo caballete. A ver, esperemos un ratito, ya. Es una tarjetita tipo caballete, va, va a levantarse así, ya. Este va a venir acá. Pero antes de venir ahí... Se ensució un poquito, vamos a limpiarlo. Ahí, a ver, a ver. Listo. Antes de, vamos a ponerle este de aquí, lo vamos a poner aquí, ¿ya? Voy a ir viendo que a la hora que ponga esto, sea como de derechito, ya está, vamos a pegarlo bien en el medio. Bien, bien, bien pegadito, ahí en el medio. Derechito, derechito, derechito. Bien pegadito. Uh -huh. Vamos a ver si está bien. Ahí está perfecto. Y ahora lo que le voy a hacer aquí es un detallito con la nieve. ¿Se acuerdan que les dije? Este con este grito. Voy a hacerle un detallito. Se te fue el internet, no te preocupes. Aquí estamos, aquí seguimos. Aquí seguimos, no te preocupes. Ya, vamos a echarle un poquito. Voy a cortar chiquito esto. Para ponerle acá. Creo que lo voy a hacer, estoy pensando, mejor con un pincelito. Para que no se me vayan a lograr. Todos los pinceles que tengo. Ya, aquí. Sí, pensaba hacerlo con el. Un... Pero no vamos a hacerlo con un pincelito. Ahí lo ven, ¿no, chicas? Vamos a crear, a recrear. Un poquito ahí. Acá. Ya, acá también, ¿por dónde está el... la nieve, no? ¿Por dónde está la nieve? Ahí vamos a poner. El... Bueno, voy a decir que el... Esta nieve de por sí tiene brillito, ¿ya? Pero yo además de este brillito que tiene, le voy a poner más brillito. ¿Por qué será? ¿Por qué sería así? No sé, pero quiero ponerle más brillito. Ya. Muy bien. Por acá tenía un... Y con este delgadito, voy a poner por acá. Aquí, acá. por aquí el brillito, por donde no puedo entrar con el gráfico por aquí abajo de el del muñeco de nieve qué bonita es la navidad, no? ya cuando empiezan los proyectos de navidad qué bonitos, ya y ahora le vamos a echar este brillito que está acá este, ¿ya? ¿ya? voy a tener que usar otro. No, ya voy a tener que usar este mismo. esperen un ratito, acá mismo voy a usar. El, el brillo anterior no ha quedado, no ha quedado nada. Vamos a ver. No ha quedado mucho, mejor dicho. No. A ver. Voy a mezclar un poquito del otro glitter. Hola, hola. Brilli brilli, brilli brilli, de todas maneras brilli brilli, brilli brilli. Uh -huh. La nieve va conmigo porque brilla. Y del otro, ¿dónde está este? Y este también. Vamos a mezclarlos todos. Ya. Muy bien. Listo. Ahora voy a secar un poquito. Vamos a secar un poquito. Tengo listo acá la pistolita. ¿Ah? Hola, hola chicas, ¿cómo están? Mi melodiosa voz. <risa> Ahí está. El árbol no tiene nieve, no, pero le podemos echar. Pero yo creo que es suficiente. Ahí nomás, espérense un ratito. Ya, vamos a echarle todo lo que quedó acá: todo, todo. Y un poquito más. Está el delgadito este. ¿Ya? Vamos a echarle un poquito más. Ahí. Acuérdate, acuérdense que es un shaker, pero no le voy a poner la tejuelas. Ya, no le voy a poner la tejuelas. Solamente le voy a poner brillo. Ahí Estoy usando de todos. Y un poquito de eso. Este. El árbol no tiene nieve, pero ahorita va a tener nieve. Ya, ese va a ser las lentejuelas que va a tener. Las lentejuelas lo de adentro. ¿okay? Lo que pasa es que tenía que primero secarlo. Ahora sí, ya está. Ya está. <coughs> Vamos a ponerle este aquí encima. Ya. mis manos rojas ya está y la colocamos aquí, en el medio ahí está ya le da un efecto de nieve espectacular muy bien, ahora sí lo más importante, las flores a ver, la pistola la tengo prendida así, ah, ya la otra, tengo dos pistolas, una por un lado y otra por otro lado, vamos a poner ya las, las flores ya para terminar ligerita todo lo tengo tirado, me disculparán aunque no se ve, no, no se ve lo que está todo tirado esta va a venir acá más pegadito, más pegadito, voy a sacar. Ahí. La otra, le cortamos todo, aunque no, a esta no le cortamos todo, esta nomás le voy a cortar, a esta se la voy a poner acá. Y a esta la voy a poner acá. ver pistola. Hello, hello, ¿cómo están? ¿Les gusta? <ríe> Qué bueno que les ha gustado, chicas. Oigan, esta pistola es una maravilla. Esa pistola se ha quedado toda la noche prendida ayer. Y, y esta es la tercera vez creo que me pasa que se queda prendida toda la noche, es realmente una maravilla, vamos a bajar un poquito, es realmente una maravilla, ahí. en pocas palabras dura de matar, ahí está, Quiero que quede ese efecto, eh, ese efecto de nieve, ¿no? Ahora sí, levanto la flor y coloco la hojita. Levanto la florcita y coloco la hojita. Ahí está. Sí, sí se ve, ¿no? Vamos a colocarle este. Ya, y levantamos y colocamos. Ya. Y levantamos y colocamos este de acá. <risa> los hilos, los hilos de la... Lo único malo son los hilos de la... Lo único malo son los hilos de la silicona, ¿lo ven? Ahí están, los hilos de la silicona. Ya está. Ya, yo tengo, ¿dónde está el otro, el carrito? El carrito que iba a poner encima, acá está. Bueno, podemos utilizar, podemos hacer esto, ¿no? Dejar el carrito ahí adentro eh, y poner un carrito aquí afuera, ¿no? Esta es mi idea, poner el carrito aquí afuera, y de repente aquí algunas, eh, algunos arbolitos por encimita también, ¿no? Ahí, ¿no? Algunas otras, eh, otros arbolitos, como se dice. Ahí, ¿ven? Entonces decorar un poquito ahí, ¿no? Eso ya es, depende de ustedes si tienen dos, dos piezas de, del, de, de, la, de auto o de lo que quieran, ¿no? Abajo ponen uno y arriba ponen el otro. Eh, sí, hasta ahí está bien. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo un ratito ahí. Vamos a pegarlo de frente aquí. Mm, vamos a usar los, los dos, ¿ya? Para que también esté levantadito. Me gusta que todo esté levantado. Así, ah, ¿les gustó? ¿Les gustó? Todavía no hemos terminado todavía no hemos terminado. ¿Quién me escribe que quiere donar un regalito? Donen todo lo que quieran. Seguramente para el evento de Halloween. No quiere donar. Ahí mi chat está. Que revienta. Ahí está. Y vamos a ponerlo aquí. Ahí. Ahí en el carrito. A este le vamos a dar una formita doblarlo un poquito no las leo chicas no las leo está linda me la envías en navidad <risa> ay cariño y te pasas a ah, esto no le hemos puesto no le hemos echado el verdecito vamos a darle un poquito más de vamos a oscurecer acá un poquito ya que se la manden la vida quiere la calle. ya esta la voy a poner aquí y esta también Ahí. vamos a poner esta aquí y esta acá Así. ya encimita encimita bueno, qué bueno que les ha gustado, chicas, con mucho cariño para Moniquita. Ella ni siquiera me dijo qué hacer, solamente me dijo, Cari, un tutorial, así que pensando en ustedes en Navidad y en mis florecillas que están desesperadas, mis ya, ya, ya, bueno, ya vamos a empezar el festival de flores navideñas, full poncetias para ustedes y este lo vamos a poner aquí Acá. estoy poniéndole estos dotzitos chiquititos para que se vean bonitos sorry, sorry está todo desordenado todo es un desorden vamos a bajar Ahí. Ustedes saben cómo se termina al final, ¿no? Ustedes ya saben. Ajá. Ahí está. Muy bien. Ya, y ahí, a la hora que ustedes lo levanten, vamos a ver. A la hora que ustedes lo levanten, hagan esto. Acá quiero que se enganche con este. Ahí, ahí ven. Vamos a poner aquí Letty Snow, con unas letritas que tengo por aquí, acá, ¿ya? y también tengo, a ver dónde está, Ay, había troquelado unos copos de nieve, miren los copitos de nieve que había atropelado, que había un montón. Entonces vamos a poner la palabra Letty Snow un poquito así esté desordenado ¿ok? la idea es que lo miren yo troquelé unas letritas y vamos a colocarlas ¿ya? ¿por qué en inglés me? porque es americano helfer y deberíamos poner todo en inglés si no ponía feliz navidad y no entonces vamos a poner let is No. O sea, está nevada. Le, ah, lo ven. Ahí. Let is. Let is snow está. No. Ahí ya. y había troquelado 2021 eh, para poner en la parte de aquí de atrás de... ¿lo ponemos? ¿qué dicen? ¿lo ponemos o no lo ponemos? voy a ponerme un poquito de gomita acá en el dedo acá. y voy a agarrar cada uno de los de, las, de los numeritos y voy a ponerlo acá. Dos mil. A ver, vamos a dejar este un ratito acá, Dos mil veintiuno. quiere quedar en dos 2 y el uno estas son eh, abecedarios chiquititos que me encantan ahí está vamos a acomodarlo bonito yo creo que el, el uno tiene que estar un poquito más acá ahí. que tenía que cerrarlo primero. Ay. Esta es la época más linda porque me permite tirar escarcha a todo, a todo. Como me encanta la escarcha, me permite tirar la escarcha a todo. Eh, falta la T. Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde? A ver, a ver, a ver. Ya está el 2021. Acá está. Let's know. <ríe> a ver, espérense. Súper elegante. ¿Les gusta? Ya. Yeah. Esto y mucho más en el festival. En el festival. Sí, está bonito. Está bonita la tarjetita. Quiero poner el Let it snow un ratito. ¿Saben qué? El brillo, la escarcha y todo lo tengo encima mío. Con eso les digo todo. Todo Con eso les digo todo. El brillo y las cachas la tengo acá. Voy a dejar un ratito aquí. Hermoso. Gracias, chicas. Voy a dejar acá un ratito. Ya. Y ahora las letras. Lo primero que dije, no me voy a... No se me vayan a perder las letras. Porque para troquelar otra vez, ya se imaginan, ¿no? ¿Qué tal les gustó? Linda, no linda, linda, linda, Snow. Vamos a Saben que troquelé las letras con, con una hoja, con una bolsa. Y algunas se quedaron ahí, ahí. Y ya. Hermoso. Gracias, chicas. Qué bueno que les haya gustado. Gracias, gracias. Ya, voy a poner, este, para terminar. Ya dirán, ay, la misca Est Había estado troquelando varias cositas. Y decía... Por ejemplo, esta la voy a cortar y la voy a pegar también. Gracias, chicas. Muchas gracias. Ahí. A la hora que pegue, aquí. Ahí. Estos ya van a ser detallitos, ¿no? Aquí puedo poner otra. A cortar aquí, acá y acá. Aquí podría ir otra más uh -huh. no, no estoy convencida espérense no me convence no me convence y cuando no me convence no me convence así ah, la la, las voy a separar así Aquí, aquí. Ya no tengo más blanquita. Ya. Yo creo que con eso es suficiente. Vamos a pegar. Saca la S y la... O, B, T, ¿cómo? Let, is, ah, ya, claro, si es que quiero eh, poner así, ¿no? let's así, S ajá, sí, yo sé, yo sé, y le pongo un, un apóstrofe, ¿no? Ya, deja que nieve, <risa> deja que nieve. Ya, lo que pasa es que Celeste me decía que no, que debería poner let is, let is snow, que no debería hacer el apóstrofe, entonces por eso lo he dejado ahí. Por eso lo he dejado ahí, porque Celeste me decía, no mamá, no puedes poner, no, no, no lo cortes, no lo cortes, así me decía. Ya, voy a pegar, ya, dónde está el, la gomita. Deja que nieve. <risa> Voy a dejar que nieve. Ahí va uno. Ahí va el otro. te estoy leyendo Ceci, ¿qué pasa? <ríe> que nieve dice que no pongas let it snow, sino con T, no con S <ríe> ya, que no ponga let it snow sino que ponga let snow ya ya, voy a hacerle caso a la, a la Ceci. Le, le, Continuo con ese. Ya, a ver, ¿cómo quieren que la ponga? Dígame exactamente cómo quieren que lo ponga. A ver. ¿Qué quieren que haga? Dios mío, esto es, let it, es, ya, yeah, let, it's snow, es lo que, snow. Yeah, it snow, ya, it, ya, pero no tengo otra T, <risa> no tengo otra T, pues, grammar, que nieve, no tengo otra T, por qué me, por qué me complican, ahorita no voy a buscar otra T, Sí, yo sé que podía poner Let's Snow. Se ríen. No tengo otra T. Sí, pero no tengo. Yo sé que Let's Snow está bien, pero me quieren hacer cambiar. No tengo otra T. No me voy a poner a ar ahorita. Voy a dejarlo ahí. Ellas, pues, ellas que se meten. ¿Para qué se meten? Me hacen reír. No tengo, no puedo troquelar ahorita otra t. No me cambien acá la gramática, por favor. Sí, mi Face traduce en español. Para la foto le pones it. Ya. <risa> yeah. Sí, el que tiene plata escribe como quiere. Así es. Así es. El que tiene plata escribe como quiere. Yo quiero escribir let is no. Snow. <risa> Yo quería abreviarlo. Y la CL me dijo que no lo abrevió. Vamos a terminar la tarjetita. Me hacen reír. Exactamente, también está bien. Por si acaso, no es que esté mal, también está bien, también puede decirse así. Let is snow. ¿Por qué se quieren creer las que se lo saben todo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Yo quiero que diga Let is snow. ¿Cuál es el problema? La va a hacer sin frase, dice la La Isabel. <risa> ya, pues el que tiene plata habla como quiere. <risa> Esa es mi frase: el que tiene plata habla como quiere. Así, así ya las fastidio a las chicas. Ya. Claro, pues, mezclado. Exacto, bien espesitas son, no, espesitas son. Gracias, chicas, gracias por estar aquí, gracias por compartir. Ahí queda la tarjeta para ustedes, con mucho cariño. Ahí está. Ya. Muy bien. Eh, claro, yo soy especial, yo no soy como cualquiera. Yo hablo como quiero, yo, yo digo lo que quiero. <risa> Ahí está, chicas. Espero que les haya gustado. Ahí está. Está el shaker, el shaker de solo nieve, solo nievecita. Ahí está el carrito, las flores que han sido la, las que son las protagonistas de la tarjeta. Y bueno, y aquí al levantarlo, como el caballete, dice Let it snow. Así como yo quiero, como yo lo quiero decir. <ríe> Bien, chicas, muchísimas gracias. Un abrazo para. A ver, voy a salir. Voy a salir para que me vean así ya despeinada y todo. A ver. A ver, a ver, a ver, estoy o no estoy. Ahí está. Muchas gracias, chicas. Gracias a Moniquita por su aniversario. Ahí está, una tarjeta especialmente preparada para ella, para su grupo, para la gente que la sigue. Eh, las espero, las espero en el Festival de Flores. Aquí, eh, para en la fecha de noviembre, estoy con todas mis poncetias y todas mis florecillas intensas, que ya me conocen, que ya saben cómo trabajo, eh, todavía me quedan algunos kits, así que la que desee puede inscribirse al festival y adquirir un kit. Empezamos, si no me equivoco, por ahí creo que está la vilmita el 8, el 8. Un beso para todas, muchas gracias. No, no la voy a sortear, ustedes que se creen que todo sorteo yo, no puede ser. Un abrazo, Ceci, un abrazo, un abrazo. Gracias, mis cari, me encantó, wow, bello, ay, qué bueno, qué bueno que les gustó, ahí está, listo, especialmente para ustedes con mucho cariño y sobre todo para Moniquita, que me invitó a, a participar de su aniversario. Cuídense mucho, nos vemos, besitos a todas, gracias Moniquita, bye, bye.